Hola, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente desde nuestro canal. Ya sabes que se llama Crescante y hoy estaremos trabajando con esta pieza en Solidworks para generar un plano de vista de sección completa que toque el paso por la costilla o refuerzo que tenemos para poder hacer la excepción a la regla en las vistas de sección completas donde si asuramos o si seccionamos la ranura digo la, la ranura, la costilla, eh, pues simplemente vamos a estar viendo que vamos a dar una sensación de falso espesor. Para eso te pido, por favor, que abras nuevo un dibujo y este dibujo sea una hoja A4. Ya que estamos en esa hoja A4, solo te voy a pedir que taches aquí donde estoy señalando, le pongas el tache. Para irnos a hoja, nos vamos a botón derecho, propiedades de hoja, y le ponemos primer ángulo aplicamos cambios y ya que tenemos la aplicación de, de los cambios pues simplemente nos vamos a vista de modelo examinamos dónde está la pieza yo la tengo le ponemos examinar la tengo directamente en descargas y ahí está mi mi vista no pero esa no es la vista que quiero como Vista principal es esta que, que estoy mostrando acá. Entonces, esta es la que selecciono como para hacer mi vista inicial. Y ya que eh, tengo colocada mi vista, simplemente le doy clic. Y ya tengo colocada mi vista frontal. Si yo saco mi, mi vista hacia acá o si saco esta vista, podrás observar que me despliega las vistas, ¿no? En este caso, la vista inferior y aquí la vista superior me la estaría desplegando, lateral izquierda, lateral derecha. Pero en este caso no necesito ninguna de las dos, entonces le voy a dar Escape y voy a generar mi, mi dibujo de vista de sección media. Para ello te voy a pedir de favor que generes esta línea de vista de sección. Y ya que estás en línea de sección, te va a dar cuatro opciones, sección vertical, sección horizontal, sí, sección alineada y sección, alineada, perdón, y sección este, inclinada o, o una vista auxiliar. En este caso, vamos a seleccionar la vertical. Si ya la tienes seleccionada, se va a ver en color oscuro y ya va a salir. Entonces, le voy a dar clic exactamente en el centro. Y una vez que estoy en el centro, le doy a aceptar y te va a salir algo como lo que estabas viendo aquí en pantalla, que es... Eh la parte de excluir del área rayada la siguiente lista de operaciones de nervio en el corte de operaciones. Para poder seleccionar esta parte, pues simplemente aquí nos tenemos que meter a pieza, nos vamos hasta, hasta el árbol de modelado y seleccionamos nervio. Me va a aparecer aquí en la ventana de alcance de sección nervio, le ponemos aceptar y observa. Ahí está la vista lateral izquierda, vista lateral derecha. Y bueno, ya tenemos nuestra sección. En este caso, sería esta la vista de sección completa. Y colocamos nuestra vista de sección para poder observar la característica geométrica del corte con la costilla y ya generamos una vista de sección media donde bueno podremos también ponerle alguna anotación como es una línea constructiva entre estas dos líneas para que se vea como y se aprecie como una línea de centros y bueno definitivamente creo que también nos haría falta una vista que podría ser vista superior entonces nos vamos a esta parte generamos en dibujo una vista proyectada de esta vista y nos vamos hacia la parte inferior para proyectar la vista superior. Y de esta manera nosotros podemos generar una vista proyectada, una vista de sección completa, con la excepción que nos marca la regla que la ranura, perdón, que las costillas y que los eh, rayos no deben de ser seccionados para no dar una ilusión de falso espesor. Si te gustó el video, dale like, compártelo para generar más comunidad y escríbeme algún comentario. Nada me da más gusto que saludarlos y verlos muy positivos con los ejercicios que realizamos en este canal. Nos vemos en la próxima.